Hola, mi nombre es Karen Giselle y mi Zona es Soy abogada, soy una mujer que se reconoce como afrofeminista, antirracista, decolonial, escribo y soy colaboradora de la revista Afrofeminas a nivel internacional, así como también en mi momento libre escribo poesía para desahogarme un rato y para conectarme con mis ancestros. Y soy de la ciudad de Santiago de Cali.